Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación de todo aquel que cree Con tú lo sabes Yo no me avergüenzo ah. de sus palabras y soy del poder. impresiones que son reveladas, pero que todo el mundo no puede ver. Su gloria divina, resplandece cuando entro en la cabina. No ocupa para arriba, porque te puede caer en la cara tu misma saliva. Quiero serte sincero, vay conmigo no te vistas. Yo para el mundo no canto, no me pongan esa pista. Yo no vivo negativo, yo soy lo positivo cuando llevo la palabra. Predicando Cristo mío, el mensaje que yo traigo demasiado diferente. Con flow intelectual que reina para siempre. Ando positivo y nunca negativo Cuando yo le canto a este Cristo mío Ando con mi Dios glorioso y divino Su cuerpo es el pan, su sangre es el vino Yo no me avergüenzo de la palabra porque Bienvenida, bienvenida a la promesa de la eterna vida Lo dice la palabra, en el tecido será el el se Y si me dan un bofetón, pues yo pongo la otra mejilla Los que están abajo mañana estarán arriba Por eso no me complejo de lo que digan Me da igual que me señale, no me difame Baby, las señales son los tiempos finales Mateo 6.33 dice va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, pues no serán añadidas no te avergüences del evangelio, siervo. Anuncia su palabra en todas las naciones. Yo no me avergüenzo de la palabra porque es poder de Dios. No, oh, oh, oh, oh. Yo no me avergüenzo de su reino porque es una bendición. No, oh, oh, oh, oh. Yo no me voy cuando tú quieras. Yo me voy cuando Dios lo permita. Dios me dio este don. Peblo talo como dinamita. Él me abrió su puerta. Y con él tengo una cita Aunque el diablo a mí me tiente No caeré yo en su vista Quiero hacerlo sincero Y conmigo no te vistas Allí en el cielo está mi nombre Y escrito en una lista Quiero hacerlo sincero Y conmigo no te vistas Allí en el cielo está mi nombre Y escrito en una lista Jehová de los ejércitos, guerrero en el beat, el G, el Diamante y Don Yomar Paz.